Nos metemos en la máquina del tiempo de los mundiales, porque con Facu vamos viajando a través de los años conociendo diferentes curiosidades, justamente, <risa> de lo que ha ocurrido en diferentes mundiales y que hasta el momento no lo sabíamos. ¿A dónde sí. nos vamos? Vamos a hablar de un dato que nos dejó el mundial de 1994, Estados okay. Unidos. Uh -huh. Ese mundial emblemático, que para los argentinos queda marcado por algo bueno. En este caso vamos a hablar de la desigualdad económica que hay en el fútbol, puntualmente mm. en el fútbol europeo. Clasificatorias para las eliminatorias del Mundial 94. Estamos sí. hablando de un partido que se disputó en 1993. Vemos imágenes de lo que fue Albania contra España. La calidad. Sí, sí. Y en 1993... Todo el HD no había llegado, no, claro. No, no, no. Eran los VHS, otras épocas. sí En ese momento, Albania jugaba contra España en Albania, puntualmente, okay. ¿sí? en territorio albanés. ¿Qué pasó? En el partido anterior, el técnico de Albania... Este llamado Bekus Bales ¿Eh? Le pidió a los jugadores Que cuando jugaran contra Dinamarca No se cambiaran las camisetas Que es algo que se suele hacer habitualmente en el fútbol Cambiarse sí. las camisetas contra el rival Ajá para tenerla de recuerdo. que se van corriendo y se la piden a Messi. ¿viste? Sí, viste, siempre sí, hay sí. Ese, ese ritual. Bueno, que no se las cambiaran porque no había presupuesto para comprar más camisetas. Ay, pobre. Bueno, está bien igual. Sí, ya. es una manera de economizar, sí, sí, sí. de explicar los gastos y les dijo que por favor no se la cambiaran. ¿Qué pasa? Bueno, juega Qué Albania miseria. con Dinamarca, gana Dinamarca 2-0, sí. se cambian la camiseta tres ah. jugadores de Dinamarca. No le hicieron caso, No, el de Albania con Dinamarca, se sí. cambian las sí. camisetas. Cuando llega Bierce, el técnico, el vestido le dice, muchachos, les pedí por favor que no lo hicieran claro. Ahora faltan tres camisetas para jugar Nada más ni nada menos que contra España uh -huh. Que tiene que estar toda a la altura sí. Más allá de que Albania ya no tenía oportunidad de ir al Mundial España sí, de hecho fue Ajá. Entonces, ¿qué hace el técnico? Se encuentra en un aprieto económico No había presupuesto Llama... fue al persa a comprar tres camisetas de <risa> de <Albania. risa> Llama a Javier Clemente Técnico español de ese sí. momento Y le cuenta la situación Clemente se ofrece a ayudarle ah. Le manda 11 camisetas le manda 11 camisetas sí. para Albania uh -huh. Y 50 raciones de comida Para los jugadores ah, y la, estaban la estaban pasando muy mal ¿Qué Es una miseria, situación chico. muy dura Uy, económicamente. Tristeza, es una claro. situación económica muy dura España tenía que ir a visitar a Albania en territorio albanés Ajá. De hecho lo fueron a visitar Y qué es lo que se llevó La logística fue distinta Porque estaban viviendo una crisis económica muy grande sí. Y este, la selección de España tuvo que viajar Con el chef Javier Albizu que contó que ya le habían robado comida cuando fue a Letonia. Cuando wow. fueron a jugar contra Letonia, le habían robado comida. Entonces, en este momento pidió dos guardaespaldas para custodiar las raciones de comida que llevaba para sus jugadores y tuvieron que viajar con agua potable porque en ese momento no había en Albania. ¡Guau! Wow, Una situación dramática que por ahí muestra los contrastes del fútbol. Uh -huh. Una selección de primer mundo como España, más allá de, de lo deportivo en lo económico, y Albania... Que pese a eso, este, bueno, los jugadores le pusieron eh, la mejor de, la, de claro, las todo el corazón. Sí, para jugar, 5 claro. a 1 fue victoria para uh -huh. España, que fue al Mundial... Pero eso muestra un poco lo que es la desigualdad qué triste, también. Es triste sí. que un país tenga esas condiciones, lamentablemente. Sin Exacto. duda, y si buena onda el técnico de España en gestionar toda esta movida sí, para que Albania sí, sí, también Javier pueda jugar Clemente en estuvo muy bien poniéndose en contacto uh -huh. y llevándole eh, raciones de comida, no solo a los jugadores, sino a la delegación completa de Albania. Claro, eso muestra bueno, también muy bien. un gran afecto. Sin dudas. Seguimos. A ver, dice el productor que la desigualdad llega a todos los rincones y tenemos una imagen, a ver. ¿Qué um, qué, va a ¿Qué vamos a compartir? No. Ay, tampoco creo que la América eh, no tiene libro? camisetas Es verdad eh. Sin camisetas, los chicos sí. de Fundación Qué miseria los chicos del club <risa> de Fútbol del Club Grupo América, grupo América de No tienen camisetas No logran conseguirlas Amadeo y Cirilo han tenido que jugar con un busito Un, Por lo ¿Sí? menos un busito de algodón Me Y unos botines que también ya están En las últimas Ajá, muy bien. Bueno, Un sponsor bueno, para, se, para Se busca para el entonces sponsor tres, para sí, el equipo de Grupo, grupo sí, América Y pronto se viene el equipo femenino ¿eh? Exacto, Acá también. tienen las 7 ¿Qué color la quieren? Sí, Aparte los chicos las llegaron chicas. a semifinales este año Los chicos de Grupo América ¿A, a qué distancia ¿Qué? llegaron? En semifinales ¿Y perdieron? Sí, sí, oh, perdieron en semifinales wow. oh. Pero bueno, cualquiera puede tener un mal día Lo importante <ríe> es seguir compitiendo. <ríe> Nos vamos a seguir, vamos a seguir quedando dale. en el Mundial de 1994 ¿Por, por qué Bien. Diego Armando Maradona en ese mundial fue retirado de la mano de una enfermera mm. por eh, dar doping positivo de efedrina. Sí. Eran cinco componentes que le saltaron a Diego Armando, sí. que, este, bueno, tenían efedrina los cinco componentes. Uh -huh. ¿Qué es lo que no se sabe de la expulsión de ese mundial de Diego Armando Maradona? Sí. Último que jugó, por supuesto. Sanción de 15 meses, eso es lo conocido. En Israel, un niño de 11 años hizo una huelga de hambre por Diego Armando Maradona. Ay. Estuvo cuatro días sin comer y sin tomar agua, pidiéndole a la FIFA que le levantara la sanción a su ídolo, a Diego. El niño tuvo que ser hospitalizado, porque no. se deshidrató, no. cuatro días sin comer Pero y sin tomar padres, agua. Es muy grave, este ¿dónde dinero? estaban los padres de ese niño? 11 años, esa es la pregunta, ¿dónde estaban los padres sí. de ese niño? Tres hechos que pasaron que no se sabían. El primero es este, el segundo que no es tan conocido es que en Bangladesh un abogado llamado Mohamed Ammarau hizo un juicio contra la FIFA por sí. provocarle trastornos mentales al expulsar a Diego Maradona del Mundial de 1994. ¿Está chequeado? ¿no? El juicio, sí, el juicio lo perdió. Sí, que claramente. Lo sí. perdió claramente, sí, sí. la FIFA no le dio lugar, obviamente el Tribunal de Disciplina tampoco. Y la tercera particularidad que tuvo es que en India un grupo de obreros de fábricas interrumpían los casamientos vestidos de la, con camisetas de la selección argentina con el 10 en la espalda de Diego diciendo que si ellos no eran felices viendo a Diego en cancha, los que se casaban no ¿Nadie tenían no que verlo nadie novio, más, por si no eran felices ellos, no era feliz nadie más. Las locuras a las que llega lo que, que genera el fútbol. Y lo que generaba puntualmente eh, Diego Maradona, porque yo no creo locura. que otro jugador sea capaz de mover, estamos hablando India, Bangladesh, sí. lugares en donde el fútbol no es este primer deporte ni segundo deporte no, es que como que no tienen selección esos lugares eligen sí. otra selección y dicen bueno porque tienen vamos para Argentina es que sí claro, claro. en este claro. caso era más que Argentina era Diego era no Maradona. Era Maradona porque Argentina siguió jugando eh, bueno, no le fue bien a la selección un golpe duro que saquen al mejor jugador en ese sí. momento pero este, en Argentina no se vieron manifestaciones tan grandes sí, en Osco por ahí bronca contra la FIFA Ajá. fastidio y demás Extremo. pero bueno es lo que correspondía doping positivo 15 meses de sanción por supuesto es lo que no, tremendo, tremendo claro, repercusión vamos. además para dar ejemplo obviamente no. Claro. Tiene que, en ese sentido, poner el ejemplo. Vamos a otro mundial. Dale. Nos venimos más acá en el tiempo. Nos vamos a ir al mundial de Alemania. Vamos a hablar de lo que fue en el 2006. Sí. Eh, no, vamos a ir a las eliminatorias de Sudáfrica, 2010. Ah, bien. 2009, nos situamos. Okay. Septiembre del 2009. Eliminatorias para el mundial de Waka, Waka de Shakira, del 2010. ¿Qué pasó en este mundial? Vemos al arquero, este, en este caso, de El Salvador, yendo hacia la mitad de la cancha, acercándose sí. al árbitro. El árbitro, miren, y se va se aleja ¿Ves? No, no va al área. El arquero sale del área corriendo, que hay abejas, un enjambre de abejas. Ah. Pleno partido clasificatoria para el Mundial. En ese momento, este Mundial del 2010, era el 2009, un hexagonal final, donde jugaba Salvador contra México, sí. y las abejas invadieron el arco de el, del arquero del de, de Salvador. Sí, buena ubicación para el, ver el partido. No, el la hincha prendo. de México. <risa> claro. <risa> sí. ¿Qué hace el arquero? Claro, el arquero del Salvador sale corriendo diciendo: sí. Che, me están picando las abejas, no puedo atacar ahí. Porque es lo que pasó, Miguel Montes es el arquero y el árbitro cuando va a chequear llega hasta un cierto punto y dice, no, hasta acá llego, a mí no, no me pican las Mira abejas. Los Estuvo el partido detenido durante 15 minutos hasta que, por supuesto, bomberos y efectivos de, de, del, del estadio pudieron, este, de alguna manera, sacar el enjambre de abejas que se había ubicado ahí. Y también se metieron en los paneles de micrófono y en las cámaras que estaban atrás del arco. Están las cámaras de los fotógrafos. Estaban molestando por todos lados. Molestando por todos lados. Esto fue algo, bueno el partido se renovó, México eh, ganó ese partido y fue al mundial Pero el hecho curioso es que por un enjambre de abejas el partido se tuvo que detener algunos minutitos Muy bien. Vamos a hablar de las canciones de los mundiales oh, oh, me, encanta. me encanta! Presentamos esto, ya les mostramos las mascotas ya sabemos lo que, lo que fueron las mascotas Con Willy, el primero en sí. 1966 Vamos a hablar de la primera canción del mundial En este caso nos llevamos al año 1962 Ajá. El mundial de Chile Allí es donde se da esta canción Que es el rock del mundial Del, del grupo... Sí, es el mundial de la época, de los ¿no? 62 Año 1962 En Chile el mundial Grupo Los Ramblers Presentan esta canción en 1961 En el festival de Viña del Mar Festival ah, muy, muy conocido clave, para los sí. artistas En ese momento la canción no tuvo mucho impacto Pero al otro año sí durante el mundial De hecho a la selección de Chile le fue muy bien Salió tercera en ese mundial Y este sencillo EP Es lo que se dice a los sencillos en la música Fue el más escuchado durante todo el mundial sí, claro. Puesto número uno en Chile El rock del mundial la primera canción este, de los Rams. Me gusta, no tiene videoclip. No, no, no, no le alcanzó el presupuesto. No, era, no, es que es, que es la primera en 1962 62, no claro. se hizo videoclip, pero ya en, eh, a partir del 1980 creo que es el primer videoclip. Ah. Bueno, a lo mejor ya lo vamos a empezar a también. Muy bien. Entonces el rock del mundial El rock del mundial. Primera canción del mundial. Y de después los vinieron hitazos te digo. Pero okay, bueno, obviamente los vamos a ir repasando aquí en este espacio de curiosidades de los mundiales. Gracias, Pablo. Me encanta. Muy bueno.